Amigos, retornamos nuevamente por aquí, ahora ya con la presencia en los estudios del príncipe, como le llaman mucho, el distinguido amigo. Bienvenido, Ruiz. Bienvenido nuevamente por aquí, donde tu audiencia que te espera. Saludándote, saludándote, Robert, y agradecido de Dios por esta oportunidad nueva que se nos brinda a cada momento de poder llegar a nuestros amigos que ya nos esperan. Un agradecimiento grande y siempre presto aquí para comentar los acontecimientos nacionales e internacionales. Bienvenido. Hay muchos temas, hay muchos temas que analizar ya en esta semana que inicia, pero hay algo que me surge de repente, y perdóname que te voy a modificar el guión que teníamos previsto en el día de hoy, bienvenido, porque sé tu nivel de patriotismo y tu amor por ese ritmo cadencioso que es el merengue. Bienvenido. Sabes tú que en la visita que hizo el presidente de Argentina dentro de ese lenguaje de acercamiento y de jocosidad para interactuar con lo allí presente dijo que después del acuerdo a los argentinos que se motivaran a visitar República Dominicana se le iba a otorgar totalmente gratis una clase de merengue bienvenido, hubo una presentadora argentina que de inmediato cayó no solamente encima del presidente dominicano sino también el de Argentina por este ofrecimiento de clases de merengue gratis, bienvenido. ¿Qué te parece esto a ti hermano? Y perdóname, pero es que sabía que tenía pendiente conversar esto contigo. ¿eh? Bueno, eh, el presidente a mi juicio lo hizo muy bien, sí. el presidente dominicano. Ahora, quizá el momento, porque fíjate que en Argentina hay una crisis política de cierta envergadura entonces hay unas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que eh, el gobierno argentino se ha visto en la necesidad de estar pactando. Sí. Entonces eso tiene al pueblo un poco crispado, un poco en protesta. Sí. Pero el presidente tratando de promover nuestro merengue. Yo siempre he creído que el merengue es nuestra mayor riqueza inmaterial, sí, claro. pero que se puede convertir en material. Claro. Real y efectivamente, lo hemos comentado aquí otras veces, no entiendo cómo el país dominicano, la República Dominicana, no está sembrada de, de, de academia de música en todos los pueblos sí. para que podamos eh, diseminar por todo el mundo lo que es nuestro merengue, nuestro pegajoso merengue. Sí. Porque es difícil el que escucha un merengue que no se contagie. Entonces, contagiando al mundo de merengue, eso se convierte en venta y en... en en fuente de empleo, sí. en fuente de riqueza y poder sacarle el beneficio que nosotros merecemos, porque otros lo han hecho. Sí. De modo que el presidente, a mi juicio, actuó correctamente un momento quizás con un poquito de, de jocosidad, pero debe tomarse ese ofrecimiento en serio. No, y donde quiera que vaya, Y donde quiera que vaya a, que vaya sí, a ofrecer sí, sí. el merengue, incluso sí. fuere yo y no quiero decir que lo está haciendo mal, yo tirara una, una horqueta de avanzada en las plazas públicas donde yo voy a presentarme o a pasar para que la gente sepa de nuestra identidad sí, claro. cultural de nuestro merengue. Yo eso lo veo de esa manera, quizás sea un sueño o quizás sea algo un poquito quimérico, pero lo real es que nosotros lo que vendemos es nuestra alegría. Fíjate que tenemos oro, tenemos tierra fértil, tenemos muchos tipos de profesionales, tenemos gente hasta en la NASA, sí. pero lo que se vende de nosotros es esa alegría. Y donde quiera que un dominicano vaya, debe llevarse esa alegría. Bien hecho por el presidente. Eso es así. Bien, vos, donde no están las cosas muy bien, al parecer, es por Santiago. La operación FM y Discovery sigue avanzando. Bienvenido. Ahora se mencionan hasta otros nombres vinculados. Casos de personas que estaban cumpliendo medidas de coerción con grilletes de seguridad. Se dice que están vinculados a esta operación FM. Bienvenido. Y llama la atención por el caso de la exdiputada de apellido Arco Ascona. Ascona. Ascona. Está siendo mencionada en este caso. Pero mira algo, bienvenido. Tú recuerdas que aquí nosotros pudimos compartir cuando en aquel momento se descubrió en las aduanas de República Dominicana bocinas llenas de dólares. Recuérdate que a nosotros nos llamó la atención a esto. Y nosotros aquí fuimos de los primeros que decíamos, esto es un tema de narcotráfico. Esto no es un tema de traer, de tratar de pasar dos o tres dólares para traerlo y ponerlo a producir aquí en el país. No. Esto estaba más allá. Y al parecer, bienvenido, eso es como tal. Porque se dice que esta operación no solamente está ligada al lavado de activos, sino también a temas de narcotráfico. Bienvenido. eh. Bueno, fíjate, hay una lucha rampante contra la corrupción sin embargo eh, eh, podemos ver que la corrupción está permeando en todo sujetamento a la política al ejercicio sí. de la política en la República Dominicana nosotros entendemos que eso no es más que la instrumentalización de la política, sí. porque la política se está ejerciendo, con, hay que buscar muchos recursos, sí. entonces el peculado, el lavado de activos el narcotráfico, sí. entonces se auxilia del ejercicio de la política, incluso personas de buenas intenciones que necesitan para su ascenso, sí. porque también la política se ha estado utilizando como un medio de ascenso social, sí. entonces es un mal que tenemos y el que quiere llegar, que tiene aspiraciones a veces con muy buenas intenciones de ayudar a su pueblo, pues entonces recibe el ofrecimiento de esos dineros mal sí. habidos. Entonces, en ese intervenir se producen este tipo de intervenciones y confabulaciones. Yo creo que haríamos un buen ejercicio a la sociedad dominicana y sobre todo a las nuevas generaciones, tratando de abaratar un poco más el costo de la política, abaratando ese ejercicio y que las personas no tengan que ver la política como un ascenso y al delincuente como una garantía de impunidad. Sí, sí, sí, de modo y manera que Así las cosas, tenemos que actuar con más profundidad, tanto los políticos que tienen aspiraciones concretas, como incluso nuestro, la familia, la sí. sociedad, la junta de vecinos y todo el mundo, deben inmiscuirse en esos asuntos para reclamar precisamente que personas que tengan compromiso y, o que se puedan ligar fácilmente con el peculado, con el lavado de activos, con, con el narcotráfico, que no tengan la ocasión de poder escalar por vía de los partidos políticos, porque es un asunto sistémico, sí. es el sistema. Fíjate que un partido político tiene que pagar locales, pagar empleados, pagar publicidad, hacer convenciones, todo eso es recurso económico. Entonces el dinero fácil viene y encuentra un canal para introducirse por ahí procurando impunidad y canales de actuación. Eso por ahí que a mi juicio andan las cosas. Mira, mira qué pasa, bienvenido. Con esta operación FM que para mí tiene reviste una condición diferente a las demás. Mira, bienvenido. Esta operación FM, por lo que podemos ver a través de los medios y cómo se ha ido de, de, dando a conocer este expediente, como está instrumentado. Mira, bienvenido. No solamente se dedicaban a lavar dinero de narcotráfico sino que ese dinero era remitido aparentemente de los Estados Unidos a la República Dominicana, se hacían inversiones, se compraban locales y demás, y negocios. Entonces, ¿qué da con todo esto? Como bien tú has dicho, bienvenido, personas se ligan a la política, en este caso hay una ex diputada que está siendo mencionada en este expediente, pero ¿qué pasa con todo esto, bienvenido? Es que tal vez cuando llega un funcionario, cuando llega un diputado, cuando llega una persona de la política, da como cierta distancia a las autoridades de actuar, ¿tú sabías? Pero al parecer desde hace un tiempo eso no está ocurriendo de esa manera, porque vemos el caso del diputado que fue detenido en Miami por la situación de narcotráfico, pero vemos también otros que fueron detenidos aquí en, en las operaciones anteriores, me parece que en la operación Larva, que fue la anterior que se dio, ahora vemos este caso de FM que vincula a los sectores, pero yo creo, bienvenido, que como tú dices, los partidos políticos deben ser cada vez más cuidadosos delicado, a veces recibir apoyo, recibir cosas, porque sabemos que se necesita, ¿verdad? Porque es que hay, much, hay mucha gastadera de dinero en la política, eso es cierto, bien, va ahora, pero los partidos tienen como cuidar un poco, porque es que al final de la jornada vamos a tener que ver situaciones como las que se han dado en otros países, donde figura extrapartido, como como dicen, un osay, que es que llega, que es quien se, ve, se coloca, entonces, ah, fulano, pero... Eso ha sido provocado tenemos que, por los es partidos. Complejo, es complejo el tema, porque tenemos que eh, buscar la, la causa. Sí. Fíjate que el ser humano, estamos educados, es lamentable que uno tenga que decir eso, pero estamos bus, educados como para buscar ventajas. En todo. Entonces, la, la persona busca muchas ventajas. No, ahora, le llaman, el, a, bien, ahora le llaman lo mío, lo mío. Pues hay que buscar lo, lo mío, mío, no el, lo mío, lo mío. Entonces, la ética, el ejercicio ético, Sí. De, de, de la política, el fortalecimiento por ejemplo de los principios familiares sí. eso se ha perdido porque mucha gente no hace lo mal hecho porque piensan, ¿qué pensarán mis hijos? Ay, sí. o ¿qué pensarán mis padres? Sí. incluso ¿qué pensarán mis vecinos, y se abstienen sí. pero hoy no, hoy lo que se ve es eh, la yipeta, la ostentación Ay, no. el viaje sí, sí, eh, sí. etcétera, entonces mientras eh, la sociedad esté buscando individualmente ventajas, no hay manera de parar la corrupción, ni que permee la política, porque donde quiera una gente que quiere llegar le ofrezcan un dinero, él no pregunta no pregunta de dónde no, viene no, eso no, no, no, no. y esa es el, ese es el origen del de mal de la corrupción tenemos que conocerlo porque no es solamente eh, de boca la campaña, lucha contra qué, no se está luchando porque la persona la estamos dejando con todo su fundamento, sí. para que siga haciendo lo mismo. Sí. Entonces la corrupción no es focalizada. La corrupción comienza desde el principio. Puede ser dos pesos o pueden ser millones. Sí. Pero entonces la corrupción está intrínsecamente. El que tiene la oportunidad del ascenso, porque la política no se busca prestigio, sino recursos. Más que Antes tú, ¿no? la gente quería servir y ser un ciudadano honorable. Ya eso no se usa, hoy se usa es eh, ser un ciudadano rico, sí. ostentoso. Y entonces hasta que eso no vuelva y dé un giro, yo diría, a veces soy un poquito desesperanzado y digo que es un, eh, es un tema para las nuevas generaciones sí. porque tienes que tratar de agotarse esta generación porque está en este esquema con ese chip y hay que cambiarse ese chip. Que yo creo que el presente gobierno está dando los pasos. Fíjate que precisamente el presidente Luis Abinader Creo que en una declaración de hoy mismo dijo que en este gobierno el que se robe un peso cae preso. Pero antes de esos detalles, déjame hacer una pausa para que vengamos a ver eso de si el peso los dos pesos. ¿Qué tú dices? Excelente, lo vemos un momentito. Muy bien.